Le pondrías tú? Yo le pondría, por ejemplo, uno. Zona Tecnológico 1. Vamos a ver. Ah, ahí a está. Ver. Y dice: Zona Tecnológica 1 está disponible. Y ya vimos que cambió a color verde. Entonces, ahí lo tenemos. Y del lado derecho hay una palomita. Vamos a tocarla para ¿Qué? concretar esta acción. Tóquela en casa, eso. Muy bien. Y ahora sí, en nombre de usuario aparece arroba. Zona Tecnológica 1. Perfecto. Vamos a subir un poquito la pantalla y en la sección de Ajustes sí. encontramos la privacidad y seguridad. Toque sobre ese renglón. Yo toqué en otro lado. Ahí está. Muy bien. Ahora dice, podemos aquí modificar, eh, podemos bloquear números, podemos eh, poner nuestro número de teléfono o quitarlo. Aquí podemos permitir que vean nuestra última vez de conexión. Ajá. Podemos eh, saber o más bien eh, darle la posibilidad a quién le, eh, va a ver nuestra foto de perfil o quién no queremos que la vea. Ajá. También tenemos eh, las llamadas. Si yo no quiero que me hablen mis contactos o que no me hable nadie, Pati, también lo podemos gestionar aquí. Entonces vamos a empezar con el número de teléfono que creo que a todo el público le interesa esto o es a la mayoría. Ajá. Entonces tocamos el número de teléfono y dice, ¿quién puede ver mi número? Bueno, tenemos todos, mis contactos y nadie. Entonces, yo lo tengo ahorita ajustado en mis contactos. Nadie puede ver mi número. Nadie. Ni los desconocidos ni mis contactos van a poder ver mi número de teléfono. Entonces... Podemos ahí este. Cada quien la, las Cada quien... necesidades que tenga. Exacto. Claro. claro Cada claro. quien. Pero no... bueno, qué padre que en privacidad puedo decidir y puedo elegir que yo me acuerde en WhatsApp no te lo pidieron. No. Que yo me acuerde. No. Eh... Fue hace muchos años. Exacto. Y en WhatsApp es necesario. Eh... Bueno, o si aparece sí o sí, aparece nuestro número de teléfono. Sí. Y es necesario darlo sí, para sí. que se puedan poner en contacto con nosotros. Exacto. Entonces, okay. es una ventaja que tenemos aquí. Seleccione la opción que usted quiera y va a ver que del lado derecho se pone un puntito en la que eligió. Perfecto. Ahora, vamos a tocar la flecha superior izquierda para regresar. Ya aparece aquí la opción número de teléfono, solamente mis contactos o nadie, si es la que eligió. Abajo dice foto de, eh, foto de perfil. Vamos aquí. Foto de perfil. Sucede lo mismo. ¿Quién Ajá. puede verla? ¿Quién puede ver mi foto? ¿Sí? ¿Qué crees, Pati? Me enojé pues con el mucho. nieto. No quiero que no vea mi foto digas. de perfil. Con el nieto, con mi hijo, con la novia, con quien sea. Entonces digo, ¿sabes qué? Mm -mm. voy a este voy a poner que solamente pero mis luego no contactos. sabes quién es luego ahí nada más ves ese muñequito ahí <risa> horrible sí. sí dices quién es ay este no me acuerdo ayuda a la foto exacto ayuda bueno a la foto. o algo que te represente también exactamente algo que te represente pero si yo quiero eh, específicamente que una persona no vea mi fotografía exacto. lo podemos hacer ah lo puedo seleccionar ah, exacto dale. entonces me puede ver el resto de mis contactos pero esa persona no entonces, por ejemplo, ya puse mis contactos. Ya abajo... haces efectivo eso de que y no me vuelves a ver? Pero no me vuelves Pero a ver. Pero no ver. me vuelves a ver. Bueno, está bien, nos lo da Telegram. Exacto. Entonces dice, eh, añadir, dice añadir excepciones, no permitir, o sea, de mis contactos, que no quiero que lo vea. Voy a tocar en donde dice añadir usuarios. Okay. Yo nada más tengo dos usuarios y digo ya me enojé con Alan. No quiero que vea mi foto de perfil Basta. tampoco. Lo Ajá. selecciono. Abajo aparece una palomita de color azul, la toco y entonces así concreto esta acción y dice no permitir un usuario. Alan, en este caso, no va a poder ver eh, la foto de perfil de zona tecnológica. Okay. El resto de los contactos sí lo va a poder hacer. Ah, pero qué crees, ti Ya nos encontentamos, ahora ya quiero que este, <ríe> ya quiero que vea mi foto de perfil. Uh, ya se me pasó el uh, colegio. Bueno, entonces vuelvo a tocar en un usuario. Aquí aparece el nombre. Voy a tocar en donde dice eliminar y listo. Ahí está ya puede ver nuevamente este, esta sección de mi, de mi perfil. Aplicar cambios, dice, ok, tocamos en aplicar. ¿De acuerdo? Aquí podemos gestionar así la privacidad de nuestro, de nuestro dispositivo. Hay otra opción más que dice las llamadas, que es lo que yo te decía. Ajá. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? No quiero que nadie me llame por esta aplicación, solamente la quiero utilizar para mensajes. Exacto. Perfecto, también se puede gestionar esto. Tocamos en llamadas... Y también tengo las mismas opciones. Todos, mis contactos y nadie. Entonces voy a tocar en donde dice nadie y listo. Ahí está. Me regreso con la flechita hacia atrás Ajá. y ya lo tenemos. De esta manera, yo permito quien ve cierta información personal de mi, de mi perfil y quién no lo puede hacer. Ok. No, pero tienes mucho mayor libertad. Claro. Está más sofisticado, pero tienes más libertad. Tú vas decidiendo... Más cosas. Exacto. Me ves, no me ves, te, te acepto, no te acepto, como sea, ¿no? Exacto. Entonces, incluso esta aplicación la podemos personalizar eh, de muchas formas. Podemos agrandar el texto, del eh, el texto podemos este, cambiarle el fondo, hay muchos colores, que esto ya lo vamos a aprender este, a modificar durante las cápsulas que tenemos de lunes a jueves, Pati. Perfecto. ¿Ahí nos vas a ir guiando? Sí, ahí nos vamos a ir guiando. Vamos a ir este, más específicamente con cada sección. Incluso ¿Qué? ahora lo vi con el sistema operativo nada más Android. Ajá. Ah. Y lo vamos a ver con iOS también, en la, de lunes a jueves. Perfecto. Pues vámonos a la, a la llamada. Creo que tenemos una, una llamada con Doña Leticia <ríe> Torres. Gracias, Leticia. Bienvenida. Buenas, tar buenas tardes ya. ¿Cómo está? Le, eh, Yo doña soy Marta Robles. Marta Robles, mire, aquí enfrente de mí tengo Leticia <risa> Torres, ¿verdad? Pero si usted es Marta Robles, discúlpeme, vale. dígame Marta, eh, eh, ¿en qué podemos servirle? Aquí está escuchándola Alan, gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Mire, mi pregunta es, ¿cómo enviar un archivo PDF protegido a este, o pues a un contacto? Mm. Ok. Hola, señora Marta. Muy buenas tardes. Qué gusto tenerla Muy con bien nosotros bien. hoy. Eh, ¿Quiere enviar este archivo protegido eh, mediante qué plataforma? que este, Bueno, a mí me llegan a mi correo. Ajá. Este, yo lo quiero enviar a un contacto. O sea, son correos que me llegan, pero con claros o protegido. Exacto. Y cuando yo lo no trato de enviar, no, no puedo. O sea, no, dice ese este correo no se puede enviar. Dice que no se puede enviar. Ok, vamos. Ok, señora Marta, perfecto. Vamos a empezar por definir qué es un es, contrar, un, un archivo este protegido Ajá. para que todo el público sí, sí. sepa. Sí, sí. Eh, estos archivos PDF, Pati, eh, por ejemplo, yo creo un archivo que te voy a mandar a ti. Pero es un archivo muy importante, es un contrato, por ejemplo...